Bueno, pues resumiendo brevemente, yo lo llamo nacionalismo lingüístico porque es una ideología según la cual eh, la lengua española es superior eh, a las demás lenguas con las que este idioma pues, ha convivido a lo largo de, de los siglos. Se parte de una situación de facto, que es que el Castellano es dominante o ha sido dominante durante muchísimos decenios en toda la península, bueno, en la parte de la península que constituye el Estado español, y a partir de ahí, a partir de ese hecho, se empieza a construir un discurso que consiste en encontrar justificaciones a ese hecho que son diferentes a las históricas y que se basan en una supuesta facilidad de esta lengua, en una supuesta... Eh, comunicabilidad de esta lengua en, un supuesto, en una supuesta característica de que esta lengua se entiende y las otras no se entienden en su carácter universal en su carácter interétnico, en su carácter supranacional, etcétera, etcétera y entonces se, a, se asignan todas estas características a la lengua como características inherentes a esa lengua y por tanto se considera que esta lengua es inherentemente superior a las demás por consiguiente cualquier eh, acción de promoción de las lenguas no castellanas se ve como un ataque a esa preeminencia necesaria eh, por las características internas de la lengua que tiene el castellano.